Hoy en Farmacius.com os presentamos ArcoFlex Tolexpert Plus de Laboratorios ArcoFarma. Un complemento alimenticio formulado a base de cúrcuma, colágeno hidrolizado, colágeno tipo 2 nativo, ácido hialurónico, glucosamina, condroitina, vitaminas y minerales, pensado para contrarrestar el desgaste y las deficiencias que pueden presentar las articulaciones, como consecuencia de la edad o por la práctica deportiva intensiva. La formulación de ArcoFlex Doll Expert Plus actúa a diferentes niveles. Sobre las articulaciones, el extracto de cúrcuma que incorpora tiene una biodisponibilidad hasta 31 veces superior a la cúrcuma estándar, ayudando a mantener la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Sobre los músculos, su contenido en magnesio ayuda al correcto funcionamiento de los músculos y las proteínas procedentes del colágeno contribuyen a mantener la masa muscular. A nivel de los tendones, el aporte de manganeso ayuda a la formación de tejido conductivo, como los tendones. A nivel de los cartílagos, el aporte de vitamina C de este complemento contribuye a la formación de colágeno en el cuerpo y los cartílagos necesitan de este colágeno para su correcto funcionamiento. A nivel de los huesos, tanto la vitamina K como la vitamina D contribuyen a mantener los huesos en correcto estado. Arcoflex Dolexpert Plus se presenta en sobres monodosis y está disponible en cajas de 20 sobres, con sabor a naranja. Puedes tomar un sobre al día y se puede tomar de forma continuada. Dilúyelo en un vaso de agua a temperatura ambiente, remuévelo y estará listo para tomar. Este complemento tiene algunas contraindicaciones, por lo que no está indicado en personas bajo tratamiento con anticoagulantes, mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia. Tampoco se recomienda en personas con alergia o hipersensibilidad a alguno de esos ingredientes. En estos casos, consulta a tu médico antes de consumir el producto. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento protegiéndolo de la luz en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y no debes nunca sobrepasar la dosis diaria recomendada. Recuerda que si quieres comprar ArcoFlex Dole Expert Plus de Laboratorios ArcoFarma, está disponible en farmacios.com.